Vamos, ya estamos llegando casi al final. En este momento nos encontramos con Sandia Curio y Rafael Bonifaz. Hablaremos sobre Koyayem, Kaya que es un cliente de chat XMPP, cuyo objetivo es promover comunicaciones seguras. En su comportamiento por defecto utiliza POR, TOR, para asegurar las conexiones con los servidores. La protección del contenido de los mensajes se realiza utilizando un protocolo OTR adicional con Koyam es sencillo crear cuentas anónimas en servidores XMPP públicos. Actualmente la funcionalidad de chat grupal se encuentra en fase de desarrollo. En esta charla se presentará que por el Centro de Autonomía Digital, Organización Sin Fines de Lucro, que desarrolla software libre para proteger la privacidad y la seguridad de las comunicaciones desde América Latina para el mundo entero. COIAGEN se empezó a desarrollar en el 2015 y actualmente es el proyecto en el que se enfocan los esfuerzos de la organización. Eh, esto es más o menos lo que vamos a ver ahora con ellos y yo les quiero contar ahora un poquito más de quiénes son. Eh, Rafael, Rafael Bonifaz ha promovido el uso de software libre desde el año 2005, fue tres veces coordinador del FLISOL Ecuador y ha trabajado en varios espacios promoviendo el uso del software libre desde el año 2012 empezó a abogar por la privacidad en el mundo digital y la difusión del uso de la criptografía para comunicaciones seguras sandia curio él es ingeniero en sistemas con especialización en robótica e inteligencia artificial cuenta con 15 años de experiencia en el desarrollo de software y proyectos de automatización a partir del año 2019 trabaja en el centro de autonomía como desarrollador donde contribuye con proyectos de software libre enfocados a la protección de la privacidad, tales como Hawaii, COIM, Nextcloud Online, Onion Installer, entre otros. Eh, bueno, los chicos de las comunicaciones seguras de la criptografía y de la seguridad informática. Qué gusto tenerlos con nosotros y adelante. Ahora, muchas gracias Sí, y también de aprovechar también para agradecer la presencia del Rafa eh, Y ahí la mini bio está un poquito modesta, ¿no? Pero tenemos aquí a una leyenda del software libre del Ecuador Y no porque lo diga yo, lo dicen sus canas <risa> Entonces, bienvenido gracias. Rafa, qué bueno que estés acá Chévere, muchas gracias Felicitaciones por la organización está cada vez más profesionales con estas transmisiones. ¿no? <risa> Adelante Dale, Sandy, ¿puedes compartir la pantalla? Perfecto, vamos. ¿Listo? Sí. Bueno, vamos a hablarles de Koyayem, un cliente de chat seguro que desarrollamos en el Centro de Autonomía Digital. Aquí es donde normalmente nos presentamos, pero ya nos presentaron, entonces creo que Sandy, por favor, puede seguir. Claro. Bien, eh, bueno, asimismo ya la introducción de lo que es el, el Centro de Autonomía Digital ya lo dieron, nada más eh, a, a apoyar un poco más eh, sobre la introducción, somos una organización fin, sin fines de lucro, nuestro el principal objetivo es el desarrollo de herramientas libres para la defensa de la privacidad. Básicamente, tenemos un enfoque en el sur, en el sur global y a través de la, del tiempo corto que hemos tenido, pero fructífero creo, eh, hemos contribuido en herramientas, eh, en el desarrollo de herramientas como Let's Encrypt, Tape, Store Elitmate, o en versión 4, entre otros, ¿no? Vamos a hablar ahora de la agenda con la que vamos a trabajar la presentación del día de hoy. Arrancaremos con una breve introducción de lo que es coi -IM. Eh, hablaremos para tener un poco más de contexto de los conceptos que se necesitan como para tener un mejor entendimiento de lo que sería eh, la arquitectura de Coyayem, el protocolo XMPP, por ejemplo, la Rector, el protocolo TR, para luego hablar ya de temas de seguridad y privacidad desde el punto de vista de Coyayem, el modelo de amenaza al que se enfrenta y trata de... Eh, ...coyayem las características no soportadas y finalmente hablaremos del multi-user chat, una característica que eh, se encuentra en desarrollo. Bien, arrancamos con Coyayam, Rafa. Sí, bueno, Coyayam es un cliente de chat que está enfocado a la seguridad y protección de la privacidad. Implementamos el protocolo XMPP, que es un estándar abierto para comunicaciones de chat. Eh, básicamente, ya hablaremos un poco más adelante de esto, hace uso de la red Tor, para tener anonimato. Utilizamos el protocolo de tener cifrado entre extremos, como lo hacen ahora otras aplicaciones. Y está disponible para New con Linux, Windows, Windows, Mac. Y actualmente, como también se mencionó, estamos trabajando en el soporte para chat grupal. Sí, entonces, vamos a ir explicando un poco los conceptos que hay detrás de Coyayem para que veamos qué tiene de diferente con otro tipo de aplicaciones. Y lo primero es que implementamos el protocolo XMPP, que es un protocolo, digamos, no es el más nuevo de todos los protocolos de chat, más bien ya, digamos, tiene sus años, es de inicios de los 2000. Eh... Pero tiene una característica a diferencia de los protocolos de chat modernos como yo sé, WhatsApp, Signal, Telegram, es que este es federado y pueden comunicarse entre varios servidores, parecido al correo electrónico. Entonces, por ejemplo, aquí María le quiere mandar un correo electrónico, un, un mensaje de, de chat a, a Cristina. Sí. Entonces es, María coge Manda el mensaje primero a su servidor. El servidor sabe que tiene que conectarse al servidor de María, de, Crist de Cristina, y llega el mensaje a donde Cristina. Eh, si se fijan, cada, cada servidor representado en esta diapositiva tiene un servidor de chat diferente. Acá tenemos Prosody, ella Verde, OpenFire. Hay, digamos, bastantes servidores de chat más que básicamente lo que hacen es implementar el protocolo XMPP. Nosotros implementando un cliente, en este caso, Coyayen. ¿Podemos seguir, por favor? Bien, sí, ahora mismo vamos a hablar de otro de los elementos importantes dentro de lo que es el ecosistema de Coyayen. Eh, hablaremos de la Rector. Eh, la Rector, bueno, eh, básicamente es una red anonimato que, eh, bueno, nos permite... Eh, brindar aspectos de privacidad en torno a, a, a muchos usos que se le puede dar. En este caso, Coyano hace sea, uso de ella justamente para, para brindar anonimato eh, y proteger la privacidad de los usuarios. Vamos a explicar cómo funciona más o menos Lo vamos a tratar de hacer de la forma más didáctica posible, puesto que pasan muchas cosas por detrás, pero la idea es eh, que se debe a una idea más clara ¿no? eh, y rápida del, del funcionamiento. Vamos a partir de la idea de que María quiere hacer... Una, un, un envío de información, un request, por ejemplo, a un sitio web, pero a través de la tor. Para este caso, pues, claro, la Rector eh, está, digamos, soportada sobre eh, internet. Dentro de internet existen alrededor actualmente como de 6,000 eh, nodos de la, de la tor que permiten que se establezcan los circuitos de comunicación de la misma. Para lo cual, por ejemplo, al requerir hacer la, la, la comunicación de María hacia el sitio web, web se escogen eh, básicamente, tres nodos aleatorios de los varios que existen para establecer los circuitos de comunicación. Cada uno de estos nodos va a um, exponer su llave pública, pues, para realizar el cifrado de la información o del paquete que María quiere eh, enviar hacia el servidor. Entonces, de esta manera, eh, su request, en este caso, por ejemplo, se va a empezar a cifrar eh, por cada uno de estos nodos con las eh, llaves eh, públicas, ¿no? Como podemos ver aquí, en el sobre marido, pues se va a cifrar con el último nodo, con su respectiva eh, llave pública. Y así sucesivamente pasa con el, el segundo y el primer nodo. Eh, una vez que toda la encriptación de esta información se realiza, eh, el paquete está listo para ser enviado hacia eh, la red Tor. Lo que se hace en este momento es que María envía hacia el primer circuito el paquete cifrado, ahora que el paquete es recibido por el nodo correspondiente, él va a desencriptar el paquete con su llave privada. ¿Sí? En este caso se realiza esta acción y así mismo, de forma eh, correspondiente se realiza la misma acción con las llaves privadas correspondientes en los segundos y tercer nodo eh, del, del circuito establecido. Una vez que eh, nosotros llegamos al tercer eh, nodo y se desencripta el mensaje que está listo para ser enviado a destino final, eh, antes de realizar este envío, es muy importante aclarar que, por ejemplo, el tercer nodo sabe eh, que el segundo nodo fue quien le envió esta información. Y a su vez él sabe a dónde tiene que terminar de enviar esa información. Pero lo que no sabe el tercer nodo es que el primero, el primer nodo fue el, el que le envió al segundo nodo la información. Y peor aún que María fue quien estuvo realizando el, el envío inicial. Desde este punto de vista es aquí donde nosotros podemos entender que el anonimato se garantiza. Una vez que el tercer nodo ya va a hacer el envío del paquete, eh, se envía al, al destino final. También es importante notar que desde este punto hasta el, hasta el servidor, por ejemplo, si el servidor eh, a donde se va a hacer el envío final, carece de configuraciones adecuadas de seguridad. Por ejemplo, no está implementando HTTPS. Aquí podría existir una vulnerabilidad. Es importante mencionarlo porque puede, se puede malentender, de pronto, que el hecho de usar la red nos da una garantía total. No lo es así fuera de lo que es el contexto de la red Tor. Y justamente este, pa, este paso y este punto eh, salen del, del, del contexto de la, de la red Tor, ¿no? Eso es sumamente importante eh, tenerlo claro. Sí, el otro componente importante que tiene COIM es OTR. Básicamente OTR permite cifrar las conversaciones entre extremos. Eso quiere decir que, como vimos en el otro, en animación María mandaba un mensaje a Cristina, con OTR se garantiza que el mensaje sale cifrado para Cristina y en todo el trayecto solamente lo va a poder descifrar Cristina y viceversa cuando va en el otro sentido. Eh, OTR permite autenticar las partes, entonces María sabe que está hablando con Cristina y Cristina sabe que está hablando con María. Pero además de autenticar las partes, permite hacerlo con la propiedad de repudio. Si uno piensa en PGP, que se usa para cifrar los correos electrónicos, los mensajes de PGP van cifra, cifrados y firmados. Entonces, hay una prueba criptográfica de que yo envié ese correo. Con OTR tenemos una conversación que es fuera de registro. Si sí, es como la conversación que uno tiene en el casual, No es que le está grabando la conversación a la otra persona y si dice, eh, el Rafael dijo tal cosa, acá tengo la fir firmado lo que me dijo. No, sino que es, uno tiene la opción de que esa conversación sea entre las personas que están participando y no se comparta con, con alguien más. ¿Sí? Otra propiedad interesante que tiene OTR es que tiene el secreto hacia adelante y hacia atrás. ¿no? Todos los mensajes en sí se cifran con llaves simétricas que van cambiando cada, en cada mensaje. Cada mensaje se cifra con una llave distinta. Y eso quiere decir que si alguien roba una de esas llaves, solamente va a poder descifrar un mensaje y no va a poder descifrar ni los mensajes pasados ni los mensajes futuros. Otra vez haciendo la comparación para PGP quienes usan correo cifrado. Con PGP, alguien captura mi llave privada y puede, puede leer todos mis mensajes pasados y mis mensajes futuros. ¿no? Con OTR eso no se puede hacer. Eh, eso básicamente sobre OTR. Bien. Ya teniendo un poco más de contexto de estos conceptos, eh, podemos hablar ya de, de la seguridad y privacidad desde el enfoque de -EM, ¿no? Eh, hablamos de la seguridad por defecto, el Security First Approach, que básicamente para nosotros es, es una filosofía, nosotros en el CAD desarrollamos eh, todo siempre eh, teniendo esto presente por delante a de cualquier eh, otra característica que eh, las aplicaciones puedan eh, requerir. Esto es mandatorio para nosotros. Siempre pensar todo en contexto de la seguridad. Eh, en ese aspecto, pues, se toman en cuenta muchas eh, características eh, que aseguren eh, la seguridad a la redundancia, eh, en, incluso en los más mínimos detalles, ¿no? Eh, dicho eso, pues, eh, varias de esas características eh, se ven reflejadas en el, en el desarrollo de, de Coyayen, por ejemplo, el uso de, de OTR en su versión 3, una librería eh, desarrollada por el CAD mismo, eh, escrita en lenguaje Go, eh, eh, se usa por defecto para el chat eh, cifrado, que es justamente lo que habíamos estado viendo anteriormente. Eh, también hablamos de los recursos XMPP aleatorios, por ejemplo, esta es otra característica en términos de seguridad y privacidad, que nos ayuda eh, entre varias cosas. Básicamente no deja ningún tipo de gastro, ningún tipo de patrón que pueda ser explotado por un adversario, ¿no? Por ejemplo, nosotros eh, dentro de lo que son las cuentas de XMPP tenemos eh, una semejanza con lo que son las cuentas de correo. Tenemos un nombre de usuario un dominio. Eh, generalmente con nosotros podríamos utilizar eh, XMPP en varios dispositivos, pues, con la misma cuenta, eh, se, en esa cuenta se agrega un slash al final y un nombre eh, del recurso del cual yo me estoy conectando. Este nombre podría ser el, el, el nombre de la máquina. Entonces, eso ya es dejar un rastro, es dejar eh, una señal de desde dónde yo me estoy eh, conectando. Entonces, la idea es eliminar todo ese tipo de... De, de huellas que se pueden dejar, por lo cual Coyayem lo que hace es generar estos nombres, sobreescribirlos, por así decirlo, eh, de forma aleatoria, de tal forma que no se va a saber eh, o se va a borrar esa huella que se podría eh, estar dejando. El uso predeterminado sí. de Tor, eh, para realizar la, la, la comunicación a través de, de su red es mandatorio, ¿no? Eso va porque va. Y, pero puede ser configurado inclusive para que no, este, no se abuse, pero por defecto eh, su uso eh, es, es, es, es predeterminado. En caso de que el servidor eh, al que nos vamos a conectar ya posea una dirección ONIO conocida, el servidor XMPP me refiero, esta siempre se va a reutilizar para tratar de evitar eh, eh, o realizar una conexión ah, directamente hacia la IP, ¿no? Es mejor eh, trabajar en esos, eh, directamente con la dirección ONIO. Evita que varias cuentas sean asociadas entre sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros eh, en Coyayem tenemos varias cuentas? y nos, En el momento que iniciamos sesión, pues, se van a conectar. Eh, justamente para no dejar nuevamente patrones o huellas, eh, lo que hacemos es que el momento que se conectan cada una de esas cuentas, se agregan eh, delays o retrasos de conexión aleatorios eh, de cada una de esas cuentas. Y adicionalmente, cada una de esas cuentas, al conectarse a través del la, de arrector, la se, se va a conectar por circuitos siempre distintos. Entonces, de esa forma, eh, no es lo mismo si yo me conecto, de, digamos, de golpe con todas las cuentas por el mismo canal. Eh, un adversario podría ya empezar a tener un patrón de quién soy. Si nosotros hacemos esto, pues, se nos está dejando justamente esa huella y ese es el objetivo, ¿no? Eh, otra de las características de lo, en términos de seguridad y privacidad de coi es el uso de, de Go. Go es un lenguaje eh, que en, en ese sentido nos ayuda bastante para el desarrollo de aplicaciones seguras, puesto que es un lenguaje bastante eh, simple, digamos, en términos de lo que trae, de lo que nos da. Eh, y, pero muy, muy, muy poderoso a la hora de, de, de, de realizar el desarrollo, pues trabaja directamente eh, eh, con la memoria, tal como sería con C o C++, pero la diferencia es que, por ejemplo, toma buenas prácticas de lenguajes eh, más alto nivel, como la o, C#, etcétera etc., eh, implementando garros por lector justamente para eliminar este, posibles problemas con la gestión de memoria, por ejemplo lenguaje muy simple en el sentido de que no tiene una API digamos muy extenso lo cual en comparación a otros lenguajes podría eh, abrir brechas eh, de seguridad o problemas en, en ese sentido no al ser más simple y darnos eh, exactamente o, o, o, o lo limitadamente lo que necesitamos para el desarrollo, pues, para nosotros es más, más que suficiente y ciertamente nos da una garantía en ese sentido. El soporte de TLS es mandatorio para Coyangent. Si es que no eh, existe TLS soportado desde el servidor al que nos vamos a conectar, por ejemplo, eh, no, eh, la conexión no se va a realizar. Entonces, de esa manera, por ejemplo, cuando nosotros recordamos en la diapositiva que vimos, perdón, en la animación que vimos de, de Tor, donde el último nodo podría sufrir algún tipo de ataque si es que no se implementa HTTPS, por ejemplo. De esta forma nosotros garantizamos que la conexión inicial hacia el primer eh, nodo, digamos, o hacia la conexión del servidor XMPP en este caso, no se va a dar si es que no hay TLS. Eh, también posee un pinning de certificados TLS de manera predeterminada. Por ejemplo, si nosotros tenemos, eh, nos vamos a conectar a un servidor que ha cambiado o ha rotado sus eh, certificados. ¿No es cierto? Por ejemplo, Let's Encrypt, si no estoy mal rota cada dos o tres meses, en vez de que se acepte de forma predeterminada dicho cambio, siempre nos va a salir una ventana para nosotros aceptarlo de forma manual. ¿Cuál es la idea de esto? Es que siempre estemos conscientes de que hacia dónde nos estamos conectando o al menos nos demos cuenta que algo ha cambiado como para tener la seguridad de realizar o no la, la comunicación, puesto que puede haber tal vez eh, algún ataque o puede haber algún problema, ¿no? Eh, se importa, permite hacer la importación de la configuración de cuentas y de, de, y de, de OTR de los clientes Pidgin, Adjun, y XMPP Client. Eh, adicionalmente, toda la configuración se almacena eh, en un archivo cifrado, configuración como, por ejemplo, eh, no sé, el, el, la disposición de layout o cualquier otro tipo de característica ya, eh, propia de las, eh, de las funcionalidades a nivel de interfaz de usuario que nos, eh, nos provee Koyayam. Rafa, si ¿sí nos ayudas ahora con Coyayem y el modelo de amenaza. Estaba muteado, perdón. Entonces, ahora vamos a ir mostrando cómo todo lo que hemos explicado hasta ahora se pone ya en un ejemplo práctico. Entonces, pues aquí otra vez María va a enviar un mensaje a Cristina. Y María y Cristina están usando Coyayem. Al usar Coya las dos, o sea, las Primerito vamos a tener OTR, el mensaje sale cifrado ya desde la máquina de María. No, sal, no toca internet sin estar cifrado. Luego, como lo había mencionado Sandy, nosotros... El mensaje va a viajar entre un servidor y otro, pero si Scali es que intenta interceptar la comunicación en ese momento, la primera medida de seguridad es TLS, ¿no? No salimos sin TLS y ese TLS está representado ahí por los candaditos. Pero adicionalmente... Eh, nosotros utilizamos Tor, de esta manera si alguien ataque y quiere ver nuestra comunicación, si no usamos Tor va a saber que nos estamos conectando al servidor dominio 1, no va a poder ver los mensajes pero ya tiene un indicio, si estamos usando Tor no va a saber a qué servidor nos vamos a conectar, entonces el mensaje va a seguir viajando y va a llegar al servidor, la persona que administra el servidor o oh, si el servidor está comprometido va a poder acceder a cierta información, en este caso, la información que podría acceder si el mensaje no estuviera cifrado por OTR sería el contenido del mensaje, pero adicionalmente los metadatos, ¿no? ¿Quién recibe a dónde se va? Va a saber que está María arroba dominio 1.org, envía el mensaje a Cristina arroba dominio 2.org, pero al usar Tor no sabe desde qué dirección IP se está conectando María, solamente ve que dos cuentas se están conectando entre sí, que están en ciertos servidores, pero en ninguno de los dos servidores el dominio 2 o dominio 1, saben quiénes son las personas que se están conectando. Luego el mensaje va a viajar y por algún motivo la configuración de cifrado entre los servidores está mala y la comunicación no es cifrada. Y esto es algo que sí pasa muchas veces con los servidores de XMPP. En ese caso, si el atacante intenta ver el mensaje, solamente va a ver que se está enviando un mensaje cifrado de... El servidor del dominio 1, dominio 2, donde se ve María arroba dominio 1 y Cristina arroba dominio 2, pero no va a saber de qué se está conectando, nada más que el mensaje va de un servidor a otro. Y luego, bueno, y el mensaje llega al, al servidor final y, y de ahí se repite el proceso con, con Cristina. Y de esta es la manera en que nosotros a través de Coiam protegemos las comunicaciones. Eh. Sandy, ¿seguimos consciente? Perfecto. Muchas gracias, Rafa. Eh, bien, hablamos ahora de las características no soportadas por Coyayem. Eh, básicamente no se permite la visualización de, de contenido HTML dentro de Coyayem, el uso de enlaces cliqueables, el uso de emojis, de stickers, de otras características gráficas que son este, como comunes en otros clientes de mensajería y no va a ser soportadas eh, nunca, básicamente porque... La idea principal detrás de, de, de Coyayam es garantizar la privacidad de la seguridad y, por ende, este tipo de, de características podrían abrir brechas de seguridad, ¿sí? Eh, de esa manera, nosotros este, siempre tratamos de reducir la superficie de ataque y, es, y no implementar estas características que son muchas veces eh, usadas por los adversarios para vulnerar las comunicaciones, pues, eh, eh, nos va a ayudar en, en ese objetivo, ¿no? Eh, también lo que no se realiza es un registro automático de conversaciones, puesto que si, por ejemplo, usamos Tor para eh, brindarle anonimato a las personas o otro tipo de características como TLS, por ejemplo, para brindar el canal de comunicación eh, y, y, por ejemplo, el otro de los eh, recursos de XMPP aleatorios para no dejar rastro, Tener un registro de las conversaciones no sería lo adecuado, justamente por lo hecho anteriormente. ¿Qué pasa si la máquina está comprometida o un atacante tiene acceso a la máquina? Va a poder ver eh, las conversaciones que tanto eh, protegimos como otere. Entonces, no tiene sentido, como lo dije anteriormente, entonces por eso no se realiza el registro eh, automático de conversaciones. Finalmente, hablarles del soporte de chat grupal, que es una característica que actualmente eh, se encuentra en, en, en desarrollo. Estamos al día de hoy trabajando en, en lanzar una nueva versión de Collagen que va a dar soporte a esta, a esta forma de comunicarse tipo eh, salas de chat grupal eh, Nos va a permitir comunicarnos a salas, a salas de chat existentes, crear salas de chat públicas o privadas y gestionarlas. Eh, hay que anotar que las salas de chat grupales no son cifradas de extremo a extremo y esto básicamente porque tanto el protocolo TERE como el protocolo XMPP no las eh, no, no soportan no bien vamos a hacer una no sé. pequeña... tenemos chance Francisco pero creo que tenemos cinco minutos o como somos los últimos tal vez hay un poco más de tiempo no sé el tiempo entonces dale Santi Ah, perfecto. Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración de cuál es el proceso de instalación de, de Coyayem, eh, para lo cual vamos a hacer uso de una máquina virtual. Y, bueno, Rafa también nos va a ayudar luego eh, conectándose desde una cuenta, pues, para establecer una comunicación. ¿no? Bien. Eh, lo primero que, bueno, generalmente se hace es descargarse Coi. Les voy a explicar eh, desde dónde nosotros buscamos Coyayem. Nos podemos ir al sitio web, por ejemplo, y bajarnos de aquí el, el archivo, el, el binario en este caso, ¿no? Eh, le damos clic aquí y se va a descargar. Por temas de tiempo, yo ya lo tengo eh, eh, descargado. ¿Sí? Está acá. Una vez descargado, lo que nosotros tenemos que asegurarnos después de que tenga permisos de, de ejecución. ¿Sí? Finalmente, ya para, para ejecutar el, el instalador, nosotros eh, vamos a hacerlo ya. Vámonos a descargas Sí, aquí está. Vamos a ejecutar y ahora mismo va a suceder algo. La primera vez que vamos a ejecutarlo nos va a decir que Tor no está instalado. Entonces, nos pregunta si nos queremos eh, descargar. Pues, sí, en efecto. ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Vamos a, a instalar Tor. ¿Sí? Esperamos que... Eh, se descargue y se termine el, el proceso de, de instalación de Tor. Una vez que el proceso de instalación eh, ha finalizado, siempre es bueno eh, mirar cuál es el estado del servicio, sí, en este caso, está ejecutándose. De todas maneras, COIN nos, nos da la posibilidad de chequear si es que está corriendo, en efecto, Tor está eh, corriendo. Y ahora lo que vamos a hacer es eh, conectarnos. Voy a agregar una cuenta. En este caso tengo la cuenta FISOL 2021, si no estoy mal. En Un servidor de pruebas, ¿no? Sí, tenemos aquí la cuenta y nos vamos a, a conectar. En este momento ya está realizando todo el proceso que habíamos antes. Se está estableciendo la comunicación hacia el servidor XAPP, donde está la, la cuenta a través de Tor. Ya se conectó. Y, bueno, yo ya lo tengo como contacto al, al Rafa. Entonces, ahora mismo eh, puedo realizar el proceso de comunicación. Eh, la primera vez, pues, nos va a, a pedir que eh, aseguremos el canal, para lo cual le damos en Secure Chat. Y nos pide validar el mismo. Rafa va a recibir... Eh, un mensaje con un código en el cual eh, él, él me va a dictar ahora mismo y con eso quedaría validado el canal. A ver, espérame. ¿Dónde está? ¿Squish. Listo, es 781-662. Listo. El canal queda ya validado de forma segura y... Estamos listos para escribir, eh, realizar la comunicación con, con Rafael de forma segura. Listo, es Perfecto. Eso en cuanto a la demostración, como ven, no es largo. La, la, lo, lo chévere de, de esto es que ya Coyen eh, ya trae detrás eh, OTR y nos, pide, y nos pidió pide para realizar toda la comunicación proceso sea, tal como lo hemos eh, explicado anteriormente. Sí, entonces, bueno, KoyAM es un proyecto de software libre, hecho en América Latina, al principio se empezó a hacer aquí en Quito, luego un tiempo se hizo en Brasil, ahora se vuelve a hacer acá en Quito. Eh, está publicado en GitHub, en la última diapositiva tenemos el link a GitHub, pero lo pueden buscar como Coyayem. Nos gustaría que si, que vean el código, lo traten de mejorar, hagan propuestas de pull request para mejorar el código. También nos interesa mucho que esté accesible en distribuciones para que este proceso de instalación no sea tan necesario. Nos interesa bastante el caso de Debian porque Debian es la base para otras distribuciones basadas en seguridad como Tails o, o Unix que permiten tener, que, que normalmente ya trabajan con Tor y OTR y piensan, tienen los mismos approach que nosotros para tener comunicaciones seguras. Eh, Sigámosle, Andy también les queremos contar que en este momento estamos contratando, entonces, si alguien que está viendo esto quiere que le paguen por desarrollar software libre y venir a trabajar con nosotros, buscamos un líder técnico y un desarrollador, eh, pueden ver en el link que tienen ahí en la pantalla, se hagan una captura de pantalla si les interesa, y podrían iniciar el proceso de trabajar con nosotros. Y pasar a la última, entonces, sí quedamos de ahí abiertos a preguntas, pero... También queríamos comentarles que para los que viven acá en Ecuador conocen el caso de Olavini, que es perseguido por el gobierno ecuatoriano. Es la persona que fundó el Centro de Autonomía Digital y en el marco del Fisol escribimos un manifiesto en, en apoyo a Olavini, que ha sido perseguido dos años. No saben bien de qué la acusan y está tan mal montado el caso en su contra que que ni siquiera son capaces de iniciar un juicio después de dos años. ¿no? Si le bajan un rato hasta el final, Sandy. Y hay algunas organizaciones que nos dan apoyan. Entonces. Básicamente busquen el, el manifiesto y vemos algunas bastantes organizaciones de, de, de, de derechos digitales en América Latina están participando y también puede, se puede firmar como persona. Eh, entonces ingresen a .org o y, y ahí busquen el manifiesto, desde que está al principio. Y bueno, básicamente eso, creo que podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, de parte del público quieren, se quedaron enamorados con el tema y quieren ver cómo es el flujo por detrás. Eh, dicen que si sí puedes mostrar un, un sniffer para ver cómo viaja cifrada la data. Y eso ya les queda de ver porque no vinimos preparados para eso. ¿no? <risa> sí. Pero sí, o sea, audítenlo. Es, se lo puede ver, se lo puede probar y se puede comprobar también con un Wireshark ahí. No recuerdo si lo mencionaste, este para celular también, eh, para móviles. Eh, no, Coyayem está solamente para escritorio, está pensado justamente para las comunicaciones más críticas y los celulares no proben eso. Sin embargo, un cliente de celular XMVP que soporte OTR podría comunicarse con Coyayem. Este, se basaron se, eh, bueno, tampoco recuerdo si lo mencionaste que esto de estar en controles es, es, es un desafío de concentración <risa> este, a ver, ¿qué te iba a preguntar? y sí, ah, ahora este, al final del día sí, ya al final del día peor todavía ya estoy en automático ya. este ah eh, eh, se basaron en, en otro software libre o sea, como el caso de eh, Wai, que está basado en en, en Umble como software base lo, no, no me acuerdo si lo mencionaste o, o fue un no, desarrollo. No, no. El caso de Waha'i Integra dos aplicaciones entre sí Y las hace funcionar como una sola el caso Originalmente se basó en un cliente XMPP hecho en Go Que se llama XMPP Client Que es de línea de comando Y de ahí empezaron a desarrollar QAM en el 2015 Pero sí se basó en otro proyecto de software libre ¿Qué otro proyecto tienen este, de estos para la privacidad, así como Waha'i, así como Koya en, en, en la cocina de, de, de autonomía digital? Bueno, de momento, eh, de momento tenemos, o sea, el, los esfuerzos han, están centralizados en Koyahian, como les habíamos dicho, para lanzar la, la versión de lo que sería el, el Chadrupal, o sea, es una evolución de lo que es Koya actualmente. Eh, ya lo mencionaste, Wahai, que es, una, es, es otro proyecto bastante interesante y que, dicho sea de paso, ha llamado bastante la atención de la comunidad en presentaciones anteriores, como de hecho ha gustado mucho, pero sobre todo, eh, y existe la gran posibilidad de que Tails eh, lo vaya a incorporar en sus nuevas eh, versiones, como ya eh, desde la parte inicial. Eh, poco emocionadas con eso, porque, bueno, entendemos eh, lo que es la envergadura de lo que es Tales y sería para nosotros un éxito que, que así se dé, ¿no? Pero sí, eh, Wajai es uno de ellos y también, eh, eh, bueno, hemos trabajado en, en el tiempo en, en el saludo de algunos eh, eh, shell scripts que pueden ser de utilidad. La base de lo que fue Wajai, por ejemplo, se encuentra eh, en estos scripts. Se podría, ustedes podrían visitar la página de, de, de Autonomía Digital en la sección de blog. Tenemos algunos artículos que, que hemos desarrollado y ahí están algunos de los scripts que pueden ser de utilidad. Y o incluso os sirven para el entendimiento base de eh, cómo empieza digamos, a concebirse lo, los proyectos que hemos venido trabajando de aquí a futuro. Eh, ¿Qué haremos? Pues eh, no, todavía no tenemos muy, muy claro porque estamos centralizados en esto, pero siempre estamos abiertos a, a seguir eh, trabajando en herramientas de privacidad y seguridad. Sí, yo quería añadir, Sandy hizo un script bien chévere que te permite instalar Nextcloud y publicarlo como un servicio Onion, entonces puedes tener tu propia nube en tu casa con una, sin dirección IP pública, sin nada específico y guardar ahí tus archivos y básicamente te baja del script que hizo el Sandy, pones... Y, que es Nextcloud Onion Installer y se descarga todo y lo pone a funcionar. Después, cinco minutos después, tienes funcionando ahí tu Nextcloud ¿no? para ya empezar a, a probar y jugar. Ah, interesante, chévere. Hablando de probar y jugar este, así como los, los Crypto Party, ¿no? donde la gente se reúne, se encuentra, intercambiar claves públicas y demás, no, no han pensado en hacer una cosa así con, con el Wahai un Wahai Party, una cosa por el estilo para, para jugar un poco y, y probar y, y tener un meeting así un día, o, o de pronto todas las, todo, cada 15 días o una vez al mes, hacer, programar un meeting eh, de Wahai con la comunidad se puede hacer, una vez sí lo hicimos con la comunidad latina de software libre eh, De tecnologías libres, perdón Y fue chévere porque de ahí salieron ideas que luego mejoramos Por ejemplo, se dio la recomendación de añadir el soporte De que la persona que hostea la mitad, la, la, la reunión sea super user de Mumble. Entonces eso permite mutear personas que a veces es, es un problema O, o que incluso crear grupos, o sea, ya tienes un control total sobre el servidor Pero bueno, eso sería... O sea, sería chévere hacerlo, porque igual, explicar lo que es Wahai tiene conceptos parecidos a los de Coyayen, pero es, es algo diferente pero también es es un proyecto bastante chévere sí, Marito no sé pero si tienes, ¿tienes algún... ¿no? sí. Sí, sí, sí, sí, hagamos el, el, el Wajai Day Bacán eh, Sí eh, antes de continuar eh, preguntan si se, si se lo ha integrado con otros sistemas, si hay un API ¿Quieren contactarse con ustedes y preguntan también si se lo puede usar en una startup? A ver, no, un API no porque es básicamente un cliente y se conecta a un servidor, el servidor de, con el que, o sea, no, API no tiene, eh, lo pueden usar donde quieran, es software libre, no hay que pedir permiso y si se quieren comunicar con nosotros, lo más fácil sería visitar nuestra página web que es autonomía.digital y ahí ya... Tienen las formas para contactarnos. O también lo pueden hacer a través de GitHub. Buscan autonomía digital en GitHub y van va a encontrar nuestra. Sí. Eh, por mi parte, no, nada más. No tengo más preguntas. Está queda pendiente lo del Wahai Party. A ver si algún rato conversamos. El Wahai Day. Sí. Sí. ¿Sí me a mí, argumentar algo este para la. La gente que, que, que nos acompañó ahora en, en esta conferencia, pues, desde, desde la experiencia, sí les recomiendo, eh, si no están muy eh, familiarizados con los temas de privacidad y seguridad, eh, se puede ganar muchísimo contexto en el, en el blog de, del Rafa, él tiene su tesis, él hizo una tesis justamente sobre eso, tiene muchos artículos muy interesantes, a veces, y eso, bueno, nos hemos dado cuenta bastante, no pasa solo en Ecuador, pasa eh, casi en, en todo lado, eh, la gente no comprende en, en, en su real dimensión los problemas de seguridad y privacidad. Lo tomamos como algo muy a la ligera y no, no comprendemos, obviamente, a, a quienes nos atacan, no les interesa que nos culturicemos en ese sentido. Eh, por eso, eh, si me permito hacerles la recomendación, pueden buscar al Rafa, al Doctor Rafa en, en, en internet y pueden ahí nutrirse bastante de, de, de, para tener un contexto más claro de qué es y de ahí por qué la necesidad de usar herramientas que cuiden nuestra privacidad. Sí, aprovechando lo que dice Sandy, este, podemos hacer, eh, se me ocurre ¿no? que junto con Open Lab podemos eh, hacer una campaña como para eh, esa brecha de, de que no se comprende un poco los riesgos que hay en el Internet, podemos hacer algo, pensar en algo, eh, una, una serie de, de conversatorios para hablar solamente de ese tema, exclusivamente de los temas de privacidad. Eh, los riesgos que hay, eh, pero pensado no para, para, para gente técnica, sino pensado para, eh, para el, el, el ciudadano, ¿no? el, el, la gente que, que, que no es informática, que no es especialista. Eh, les, les comprometemos eh, para dar, dar, ir pensando en ello y, y hacer alguna, alguna campaña, alguna cosa bonita que tenga varias sesiones eh, para hablar de ello y, y cubrir esa brecha que dice, que dice Sandy. Bueno, sí, intentarlo. Bueno, de eso mismo se trata el frisol, no de, de, de integrando un poquito más. que eh, Tenemos que hacerlo. Sí, Mari. A ver, sé. el tiempo ya es y otra historia, ¿no? Pero ya... ah, sí, ahí, ahí veremos cómo sacamos tiempo <risa> del que no te, hemos, no te tenemos. Mari. Sí. Eh, sí, de hecho me sumo también a lo que dijo Sandy del blog de Rafa. Y no solo de eso, hay otro tema también muy interesante en el blog de Rafa y es el frisol. Eh, ahí está, él habla también sobre los orígenes del flisol y, y ahí está un tal Alejandro Forero que fue el que el que ideó todo esto y vamos a tener la presencia de Alejandro Forero aquí en flisol el próximo 15 de mayo, esa va a ser más o menos a las dos y media de la tarde, vamos a conversar sobre, sobre frisol. Y, y claro, eh, toda esa historia, muchas referencias, de hecho, desde el, el frisol.info del 2005, eh, hay referencias, no en frisol.info sino en el blog de Rafa, y ahí hay un montón de enlaces que nos permiten ver cómo, cómo se manejó, de hecho, eh, en esa gestión también se logró hacer que se activen nueve sedes en el país, siendo el primer año del FliSol, entre ellos incluido Loja, Quito, Cayambe y otras que se me escapan justo ahora. ¿Algo va a decir, Sandy? Sí, qué chévere que lo menciones porque tal vez lo que está escrito en el blog es algo, pero otra cosa es eh, movilizarse todos los días en el auto con el ráfano y escucharle las anécdotas que te cuenta. son locas. Dichoso o sea, tú. No, sí, Pero vivimos cerca, somos casi vecinos, entonces todos los días subimos y bajamos de la oficina juntos, y me llena de unas historias, de unas anécdotas chistosísimas, ocurridas, o sea, lo que ha pasado es, sería súper interesante que ahí se pueda argumentar algo de eso, o saliendo de la formalidad, de, de, de, detrás de las palabras existen cosas muy jocosas y muy interesantes. Sí, y, y, y no me den piola porque sigo, ¿eh? Este, entonces más bien comprometerle ¿qué te parece Mari? Comprometerles también a al Rafa eh, para el, lo que dicen lo que dice la Mari es que el FliSol no este FliSol no acaba hoy tenemos dos días este es el primer día el segundo día es el próximo sábado eh, y una de las sorpresas que teníamos era este que íbamos a, a cerrar el FliSol del del próximo sábado con la sesión número cero de experiencias de FliSol en América Latina la segunda temporada la primera temporada la coordinó muy bien Mari, y se, creo que le dije coordina una y coordinó cinco. Entonces, eh, la primera sesión, o la sesión cero, que es como la sesión, digamos, de promoción, qué sé yo, este, va a ser la, el próximo sábado y va a estar Alejandro Forero. Y pues te invitamos, Rafa, para que también le acompañes a Alejandro Forero para hablar sobre las experiencias de freesol eh, y sobre todas esas historias eh, jocosas que habla Sandy. Qué chévere, ya me van a hacer llorar aquí de la emoción ¿no? <risa> Yo estoy más rojo que el Sangai que está atrás mío <risa> bien, entonces no sé Mari si, si algo más quieres comentar Sin no la no, por allá eso, eso es todo Qué chévere, bien muchísimas Muchas gracias entonces, ver, ustedes, ¿no? super, super bien, sí, entonces, ahí hay dos compromisos Ya, ¿no? Sí, ya lo estamos anotando Entonces, es decir, el próximo sábado va a estar aquí también. Queda grabado igual grabado. <ríe> Dale, <risa> le damos un, un abrazote, muchas gracias Por, por cerrar maravillosamente esta, esta jornada y también Nos despedimos de quienes todavía sigan conectados Y nos vemos el otro sábado Un abrazo a todas y a todos Gracias, chau, chau. Mare Chao